Hoy, entre los resumos así nomás, acaba con Game of Thrones la temporada octava. Esta ya es la última, hacete el esfuerzo si ya te fumaste otra 7 en verso. Arrancamos entonces la etapa final, se preparan los bandos del bien y del mal. La reina Careta junta a sus aliados. Llegan desde lejos Guerreros Dorados. Y aunque es un ejército muy elegante, no le trajo a la reina ningún elefante. Eso es decepcionante. El pirata que es tío del pito cortado con la reina careta sigue obsesionado y al final la convence de hacer la chanchada mientras su sobrina a quien tiene atada por pito cortado será rescatada. Los hermanos se van cada cual por su lado y a ayudar al norte va pito cortado. Como que se achica este inmenso planeta porque ya a las distancias nadie las respeta. Su hermanastra que es dueña del reino invernal lo recibe contenta como es natural y en ese castillo habrá muchos reencuentros antes del ataque del rey de los muertos. Con la reina rubia va el excomandante comandante que se encuentra a su hermano en la silla rodante. Y además con su hermanita, hábil con la espada, que no ve desde la primera temporada. Y también ve a su amigo el que se fue a estudiar que algo importante le tiene que avisar. La espadachina tiene un par de reencuentros, este amigo herrero y el cara de perro. Llega el manco hermano de la reina Cheta y se encuentra aliciado en su modo profeta. Aunque está por su culpa clavado en la silla, él le dice que está todo. ¡OK, polilla! El excomandante y pseudo rey del norte a la rubia sigue haciéndole la corte. ¿Tengamos un amor real? ¿Amor Todo muy bonito se juntan los buenos, pero malas noticias enseguida tenemos. Pero el pibe evidente y su amigo estudioso le dicen que el tema es bastante incestuoso, que la rubia es su tía y él puede heredar el trono que ella quiera reclamar. Los guardias del muro y otros personajes, el de espada de fuego y el tipo salvaje, justo, justo, justo en el mismo momento, llegan a un castillo que arrasó el rey muerto. Le avisan al resto que armen las defensas y pasan los buenos una noche tensa. Vale, la espadachina con su viejo amigo a estrenar lo que tiene abajo de su ombligo. Mientras los soldados se la dan en la pera, el manco a la grandota nombra a caballera. Al excomandante no le cabe el incesto y le cuenta a su tía el secreto molesto. Ella dice que el gordo y el lisiado lo engañan, que lo que le dicen son todas patrañas. Contra los muertos empieza la guerra, y a los que no luchan en la cripta encierran. Al lisiado lo dejan como carnada por una lógica medio rebuscada. La bruja roja vuelve de la nada y le manda mecha, barreras y espadas. Luego empieza a verse todo muy oscuro, muere el último guardián del muro. Al de espada de fuego se le acaba el conjuro y esta piba norteña tiene un final duro. Pero tranca palanca vienen los dragones y soldados muertos baja de a montones. Hasta que el dragón zombie en aprietos lo pone. Y vienen en cuenta al rey helado lo tratan de dejar bien quemado. Por su oportuna magia no se quema nada y se manda al castillo a buscar la carnada. Muere el caballero más fiel de la reina y el pito cortado estira la pierna. El rey de los muertos casi agarra al lisiado, pero la espadachina salta de un costado y lo mata con un cuchillo encantado. Amanece y la bruja se muere de vieja, pero el resto del pueblo la victoria festeja. La caballera y el manco se encaman, pero él después la deja sola y en pijama, y se va al sur a buscar a su hermana. Al respecto, su hermana, la reina Careta, mandó un mercenario para hacer cajeta a sus hermanos, el manco y el petizo. teletransportándose, llega de improviso, pero él los perdona, pues es conveniente para este argumento tan inconsistente. El secreto se cuenta entre estos cuatro hermanos, y la pelirroja se lo cuenta el enano, que a su vez se lo cuenta el chismoso pelado, con lo cual todo el reino ya queda enterado. Todos marchaban al reino del trono de hierro, arranca el guerrero con cara de perro. La piba le pide irse con él al sur, y el cara quemada le responde... ¡Sure! Claro. El resto va en barco con la reina rubia, y enseguida la cosa se les pone turbia. El pirata esperaba detrás de un islote, y les baja un dragón y también varios botes. Y bardeando fuerte la reina enemiga, a la rubia le mata su mejor amiga. El pelado chismoso ahí se va de boca, teme que la rubia se les vuelva loca. Sugiere que el rey sea el ex comandante y el castigo es horrible, horrible y fascinante. Se quemó. Se quemó. Bab, bari bari se quemó. El enano teme que mate más personas y aunque jure que si se rinden lo perdona, mmm, mirá con la cara que te mira Conan. Ahora ya nadie la para la rubia y les cae del cielo con toda la furia. Les quema ballestas, que ahora casualmente no aciertan ninguna aunque ella está de frente. Se quemó. La reina careta con su consejero y el Frankenstein que es su obediente guerrero, mirando el quilombo desde la ventana, ve a su gente rendirse y tocar la campana. Pero igual la reina, sin mostrar piedad, quema a toda la gente y toda la ciudad. Se quemó. amigos no entienden cómo, de repente, en dos capítulos se volvió tan demente y se ponen a salvar lo que queda de gente mientras ella rompe todo muy prolijamente. Llegan a la vez, qué casualidad fuerte, el manco y el pirata que se odian a muerte. La piba desde hace ocho temporadas a la reina Concheta se la tiene jurada. Y aunque cruzó el mundo para ir a vengarse y ni al rey de los muertos temió enfrentarse, cancela su plan ya en pleno castillo porque se están cayendo los ladrillos. Pero el cara quemada debe ser inmune y él se queda a pesar del tema del derrumbe. Contra el guerrero Frankenstein que es su hermano, tiene pendiente una lucha mano a mano. El manco a su hermana la encuentra perdida y la lleva donde piensa que está la salida. Pero como la rubia todo lo derrumba, lo único que encuentra es su propia tumba. La rubia ganó y da un discurso de paz, pero sus aliados ya no le creen más. El petizo renuncia como consejero y al excomandante, estando prisionero, la convence de hacerle a la reina un agujero. Y justo cuando ella se va a sentar en la silla, él, en pleno beso saca una cuchilla y se la inserta, obvio, en la costillas. Ahí llega el dragón y obviamente sospecha, pero como estos bichos son de mente estrecha, piensa si a mi vieja le clavaron un fierro, habrá sido esa silla con puntas de hierro. Y entonces al trono su llama apunta para que nadie más ensarte con sus puntas. Se, quemó. se aleja volando, llevándose el cuerpo y no será el último final abierto. Ya sin reina ni rey en un clima de crisis, todo se resuelve acudiendo a la elipsis. Contra toda lógica, este general, que era fiel a la rubia, vengativo y brutal, ahora lo tenemos reconta tranqueta y no solo no intenta vengar a la muerta, encima convoca un jurado curioso, los parientes y amigos del primer sospechoso. Pero es más urgente que haya rey o reina y tiran opciones para ver quién gobierna. Quizás la decisión sobre lo mejor para todos El enano aconseja elegir al lisiado con un argumento medio rebuscado. And who has a story than Brand the Broken? La verdad es que varios de los presentes tienen altas historias igual de excelentes, pero ya hay que ir cerrando y nadie se opone ni a esa ni a otras raras decisiones. El Brandon de House Stock. I say I. I. I. I. I. I. I'm not sure I get a vote, but I The North will remain an independent kingdom Lord Tyrion. Y aunque un motivo coherente no hay, el general acepta, nos preguntamos why. Y se va cada hermano para su destino, una reina en el norte desde donde vino Esta va al oeste, y si la tierra es esférica, ¿quién te dice que descubre América Otro reina a través de un consejo que armaron los pocos personajes importantes que quedaron Y aquel se va al muro a cumplir su castigo, pero en realidad se va con los amigos Junto con su lobo y el pueblo salvaje, termina esta saga y empieza otro viaje. Bueno, nos vamos. Esto fue Game of Thrones temporada final. Pegale una suscribida al canal. Y del Twitter y el Instagram, yo también les digo. Anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.